7 de la mañana, 53 minutos, y tenemos entrevistas nuevamente en esta primera edición de Noticias. Lo habíamos adelantado para hablar acerca del trabajo y la lucha contra la COVID-19 en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida al director de Epidemiología del Ministerio de Salud que está con nosotros. Un gusto tenerlo en Aviala, Milton Guzmán. Lo saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Un placer de estar en el canal y saludar a través de usted a todos los televidentes de hielo Muchísimas gracias, director. Arranquemos de inmediato. ¿Cómo está la situación de la pandemia? ¿Cuánto, ¿Cuál es el porcentaje de incremento que se ha tenido en los últimos reportes? Por favor. Bueno, eh, eh, todavía estamos cursando la cuarta ola. Eh, en la, el día de ayer, el, en el deporte del día de ayer, hemos tenido un incremento global de la pandemia de 16%. Eh, los, los departamentos, <coughs> hay siete departamentos que están cursando su cuarta ola eh, los, y dos, dos departamentos que todavía están... En segunda ola Creo que es más fácil empezar por los que Están cursando por la segunda ola Son los departamentos de Potosí y Tarija El resto de departamentos está en su cuarta ola De este resto de departamentos El departamento de Santa Cruz Es el que muestra un incremento muy importante de casos. El pico más elevado el día de ayer, eh, el del, eh, perdón, el de la sema, semana epidemiológica 51 El pico más elevado de esta cuarta ola Estuvo por encima del pico más elevado de la tercera ola De la segunda ola y de la primera ola Tuvo un total de 7,559 casos es decir, un número que de lejos es superior a las otras olas y todavía tenemos en Santa Cruz una, eh, una pandemia activa eh, eh, con casos que cada día se están reportando, como todos sabemos, en una cantidad muy importante. Ocho departamentos que está empezando a crecer, pero con ...todavía que está lejos alcanzar los picos más elevados, es el departamento de La Paz. Teníamos eh, hasta, la, hasta la semana 52, eh, hasta el día sábado a, anterior, un departamento que estaba creciendo... ...igualmente eh, con un pico muy elevado, pero felizmente... La semana 52 tuvo una reducción muy importante de casos y estamos, eh, eh, el Beni, estamos en un, en, una, eh, en, un, en un número no muy alarmante de casos. Pando es otro departamento que todo nos preocupa. Está con un incremento importantísimo de casos. Su pico más elevado de la semana epidemiológica, 52, está por encima, como Santa Cruz, por encima de la tercera ola, segunda ola y primera ola, ¿no? Entonces, eh, esa es la preocupación que nos, eh, nos eh, tiene eh, ocupados en esta pandemia. El resto de departamentos, felizmente, están con un crecimiento todavía controlado de casos pero es en estos departamentos que tenemos que tomar mucha atención. Director, por favor, ¿a qué se debe este incremento en el número de casos? Estamos hablando del de relajamiento que existe en las medidas de bioseguridad en el país o al ingreso de las nuevas variantes de la COVID-19. ¿Por qué se está dando este incremento tan brusco, especialmente en Santa Cruz? siempre hay varios factores los que determinan el comportamiento de esta pandemia. Por un lado está el factor biológico, este, esta variante, la delta con la que estamos en el país, que es una variante mucho más agresiva, sabemos que ha costado el tiempo de incubación Ya al tercer día las personas pueden presentar sintomatología y, y la cantidad de virus que, que pueden reproducirse es mayor que lo normal, o sea que tienen una capacidad de infectar más fácilmente a otras personas. Eso por un lado. Por otro lado está también el relajamiento social que ha habido en, el, en los diferentes departamentos, ¿no? Hemos perdido la disciplina por, la, por las medidas de bioseguridad. Eh, hemos olvidado el uso del barbijo, de la higiene de manos, el uso del alcohol, el distanciamiento social y, lo más importante, se están dando en el país escenarios donde hay una aglomeración de personas eh, con, en ambientes poco ventilados como fiestas, como eh, lugares eh, eh, donde eh, supermercados, eh, eh, comedores, eh, restaurantes y así eh, eh, son lugares donde hay poca ventilación y la posibilidad de contagio es mayor. Ese, ese, ese es otro tema que hemos olvidado y no estamos guardando las medidas de seguridad eh, que debíamos guardar. Director, ¿Entra? y en sí. ese tema, por favor, si puedo interrumpirlo ahí, eh, ya la mayoría de las ciudades capitales ha aprobado la eh, realización de fiestas por fin de año, donde usted lo dice bien, hay muchísima aglomeración de gente, van a bailar grupos musicales, incluso compartir el mismo vaso, ¿Esto genera un riesgo de que esta alerta en la cual estamos en este momento por la elevación de casos se vaya a multiplicar a inicios del próximo año? Eh, bueno, si olvidamos eh, las medidas de bioseguridad y estamos eh, eh, creando ese tipo de ambientes favorables para el contagio, sí, eh, lo que nos espera son, es un mayor crecimiento de casos y con un agravante, ¿no? Con un agravante, de que frente a la variante Delta en algún momento en algún momento del año próximo va a ingresar la variante Omicron, que se, se dice que es mucho más contagiosa que esta variante Delta y las cosas pueden empeorarse si la población eh, sigue en esta indisciplina y no, eh, no colabora eh, en, con las medidas de bioseguridad y no colabora sobre todo con la vacunación que ahora que tenemos en el país una cantidad de vacunas que asegura las dosis necesarias para toda la población de 5 y más años, ¿no? que si no colabora en su vacunación es decir, eh, eh, podemos tener algunas complicaciones el año próximo Que nadie lo desea, desde luego nadie lo desea Y quisiéramos que los bolivianos el año próximo eh, logremos controlar esta pandemia Y, eh, y si queremos lo, controlar esta pandemia tenemos que hacerlo juntos Qué importante, director. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿a qué se debe que en Bolivia no haya afectado tanto la variante Delta? Porque la variante Delta tiene una característica más letal, la Omicron que no está todavía eh, circulando en nuestro país, usted lo decía, es una variante de mayor contagio, mayor facilidad de contagio. Sin embargo, la delta en otros países ha generado el incremento de la tasa de letalidad. En Bolivia la tasa de letalidad en la última ola, en las últimas olas, ha ido bajando. ¿A qué se debe esto, por favor? Mire, usted eh, le agradezco porque yo quería cerrar justamente con este tema si bien hay un crecimiento importante de casos de contagios Estos contagios se están dando en la población no vacunada Y los decesos que se están presentando en el país Entre un 70 a 90% son de personas no vacunadas ¿No? Eso quiere decir que la vacuna está funcionando Y gracias a eso tenemos ...una reducción de la letalidad en el país muy importante. Al cierre de la semana 52, el sábado anterior, la tasa de letalidad eh, para la cuarta ola fue de 0.9. 0.9 frente a la tasa de letalidad de la tercera ola de 2.7, de la segunda ola de 2.7... ...y de la primera ola de 6.2. El promedio de la tasa de letalidad nacional es de 3.4. Sí que la reducción de las, de la, de las muertes en el país eh, es eh, muy importante... ...y esto se debe a la vacunación y a las medidas de vigilancia epidemiológica activa... ...que ha implementado el Supremo Gobierno... Hoy tenemos en todos los municipios del territorio nacional brigadas que están haciendo el seguimiento activo de casos sintomáticos para iniciar su tratamiento y el aislamiento correspondiente. Director, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala. Sé que el tema es amplio y podemos quedarnos mucho tiempo hablando. Sin embargo, lo convocaremos nuevamente para seguir tocando otros temas que son de interés para la población. Muy amable por estos minutos. Muchas gracias. Agradecido más bien con ustedes y de estar con la población, eh, sus televidentes eh, sabemos que son muchos. Y esperemos haber reflexionado a nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros el director de Epidemiología del Ministerio de salud. Don Freddy Armijo, haciendo referencia a un tema que es vital, la responsabilidad de todos los bolivianos. Si bien el descenso de la letalidad de la COVID-19 en nuestro país se ha dado, ha sido gracias a las vacunas que han llegado a nuestro territorio. En este momento está circulando la variante delta en nuestro país que tiene un alto grado de letalidad. Sin embargo, la vacuna ha ayudado muchísimo a frenar este proceso en nuestro territorio. Sin embargo, el relajamiento que se tiene en los últimos meses está provocando que nuevamente se enciendan las alarmas. Toda la población quiere volver a la normalidad, pero no se está vacunando y no se va a lograr Volver a una relativa normalidad, porque la normalidad nunca va a ser la misma, por supuesto, si es que no se asumen medidas de bioseguridad y se toma conciencia para que la población vaya a vacunarse y logremos la inmunidad de rebaño. Recomendación en salud, entonces. Pero tenemos que seguir hablando de este tema y lo vamos a hacer desde la ciudad del Alto. ¿Por qué? crece la afluencia de personas en los puntos de vacunación. Todo esto después del anuncio del decreto supremo que arrancará el primero de enero con la solicitud del carnet de vacunación.